Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 26 de diciembre del año 2022 al domingo 1 de enero del de año 2023 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien Bueno, siendo fin de año, voy a abrir los comentarios y fin de mes y la próxima semana voy a subir la liga para el oráculo anual este que todavía no lo he hecho o sea que no tengo ni idea cómo voy a pintar espero y asumo que pinte bien que este porque la verdad este, desde un punto de vista personal y profesional y colectivo yo creo que mucha gente este, pues no les ha ido muy bien en este año eh, y no es por quejarnos, pero digo ya lo vemos con la Ucrania que puede ser peor el asunto pero sí ha habido mejores años, entonces bueno vamos a ver qué es lo que dice el oráculo anual y como dije la próxima semana lo voy a subir y ya con el oráculo del 2 al que sé yo que será el 8 o el 9 este, pues entonces ya subiré la liga, ok bueno, pues como están hoy es este Jueves, digo viernes Perdón, 23 Mañana ya es Nochebuena Pasado mañana es Navidad pues espero que se encuentre todo el mundo muy bien Y En mi caso uh, Si sí, Salió algo de la semana pasada Pues Que se me hizo fuerte, resultó que tengo La presión alta Y uh, Y que tengo que tomar medicamento Lo cual pues para mi corta edad sí me sorprendió espero que sea un capítulo eventual que no sea algo que se vaya a quedar pero bueno este, tampoco es algo pues de lo que me vaya a morir, bueno espero <risa> este pero pues no es una buena señal tener una, una presión alta uh, pero bueno uh, esto como comentario personal y yo creo que este, pues voy a empezar a meditar más seguido para que baje la presión arterial. Asumo que es tal vez este, algo que se está reflejando ahorita como resultado de todo este año. ¿no? Que En mi caso, pues sí he estado ajetreado, este, pues llevando dos hogares administrativamente y pues con menos tiempo para mí. Y, pues, normalmente cuando pasa algo así es que el universo te está diciendo presta atención a ti, ¿no? Este, ya prestas suficiente atención a los seres que te rodean, no es atención de atenderte y quererte tú a ti mismo, ¿no? Muy bien, entonces empecemos con la lectura, final de este año 2022. Y, este... Pues sí, a ver qué nos quería dejar saber la Virgen para esta semana. Y... <risa> Estoy súper tentado en sacar esta carta porque está saliendo. Pero yo cre creo o pensé por lo menos de que no era la voluntad de los ángeles, sino... Bueno, que no era mí, no, no era lo que debería de haber hecho. Por eso la volví a meter. Muy bien. De mis cartas, escojo tres cartas. Normalmente sí toma en cuenta estas cartas que salieron ahorita, pero hoy no. Hoy andamos más estrictos. Y hubiera salido la del perdón. Que esa. ¿Cómo se ha repetido también? Bueno, con todas las cosas que pasan, han pasado este año, sí son. Nunca está de más. Ahora si sale aquí otra vez es que sí era la, <risa> la que estaba intencionada. Y por último, las cartas de esa nación con los ángeles de Doreen Virtue. Como saben, las primeras son de también Doreen Virtue. Y. Ah, se me olvidó poner en vibración a mi celular. Entonces bueno, si escuchan el celular con sus mensajes. Este, no se dejen distraer bueno empezamos la carta de la virgen maría nos quiere dejar saber a la virgen maría nos quiere dejar saber blessings bendiciones este cuadro me encanta y es un cuadro real o sea una pintura este, de un pintor realista francés que se considera el mejor de tiempos pasados y empieza con B de burro el apellido, pero no sé cómo se pronuncia. Ya ven que el francés es algo, algo difícil de pronunciar. Pero bueno, dice, Today I count my blessings, small and large, and I notice the new gifts that come to me from God. Hoy cuento mis bendiciones, pequeñas y grandes, y me percato de los regalos, de los nuevos regalos que Dios tiene para mí. Ok. Entonces, bueno, pues suena bonito. Vamos a ver, eso es de esta semana, para finalizar el año 2022. La primer carta del día lunes y martes dice, Confianza. Cuando sale esta carta, no solo es la confianza personal, de que tengas confianza en ti misma, en ti mismo, sino que tengas también confianza en la vida misma y en el proceso de la vida. Todo tiene una razón de ser. Hay veces que no entendemos por qué, que se nos hace injusto, pero todo es parte de nuestro aprendizaje. Y dice Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén.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 ir al médico con el que ya tengo este contacto y bueno ya me mandó medicamento por lo de la presión alta entonces me llama la atención que justo pues lo tirado de las cartas ¿no? y viernes sábado y domingo la carta dice nuevo comienzo miren mejor carta no puede salir para el año nuevo ok <risas> arcángel metatron deja el pasado en el pasado o sea, ya, lo que fue, fue ¿no? entonces para el primero de enero, pues igual y lo de la este ay, presión alta ya resulta que era un episodio insólito y que no es algo permanente ah, deja el pasado en el pasado este es un nuevo comienzo, cada día lo es, reconoce tus logros y sigue adelante vuela bueno, yo también siento, digo, como he dicho, no he estar la tirada del próximo año, pero siento que el próximo año nos va a forzar a varios a salir de nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort es lo conocido, lo habitual, ¿no?, lo que conocemos. Y va a ser como que, órale, salte de tu zona de confort y haz algo fuera de lo habitual para que pase algo fuera de lo habitual, siento que por ahí va un poquito el asunto um, y pues vamos a ver qué, cómo, cómo sale la lectura, pero como que presento que por ahí va el próximo año y creo que también en cuanto al económico va a ser un año, no solo lo económico sino en general un año más abundante, que este pues no lo fue tanto ¿no? Este, no lo fue, digo, emocionalmente para mí, por lo menos no lo fue este sí hubo muchas emociones, pero no muy positivas, y bueno pues lo que queremos es justo que, es, que sean las positivas, ¿no? las que se resalten este y económicamente también fue un año muy difícil y uh, pues lo vemos también en las bolsas y demás ¿no? de que pues bajó, híjoles, no sé más del 10% a veces hasta el 20% la bolsa y con eso los intereses de las inversiones y demás, entonces este pues sí, siento que el próximo año va a ir mejor a mejorarse todo esto ok muy bien, por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años la carta dice estudio ok Puede ser que al salirnos de esta zona de control, que bueno, ahorita lo siento como muy adelantado, porque esto es para esta semana, todavía de este año. Uh, ya, yeah, ok. ¿Por qué decir? Es estudiar y prepararnos para salirnos de la, de fuera de la zona de control. Y me dice no, o pues, sea, estudiar todavía no, porque pues todavía no. Pero piensa en qué podría ser algo en mi caso digamos fuera de la pintura que te apasiona y que podrías hacer para mejorar tu crecimiento espiritual y, y, y, o, y o tu situación económica ¿no? este entonces o mejorar una situación en general eh, no tiene que estar ligado con lo profesional o con el dinero, pero sí tiene un tinte por ahí. Yo siento que si sí se libera esta energía de, digamos, poner un negocio nuevo, este, por decir algo, entonces las demás bendiciones vienen en automático, así como respuesta de que sí, este, esto fue lo adecuado. Y eso no significa que dejes lo que estás haciendo es como algo adicional a lo que ya estás haciendo ok bien no sé nada más lo estoy presintiendo que por ahí va el asunto uh, tendría que hacer la tirada para el próximo año bueno como fuera Te deseo una noche buena llena de alegría en compañía de tus seres amados uh, Pásatela bonito, disfruta, disfruta de la compañía y el amor y cariño de la gente que te quiere y que tú quieres. Y al igual una Navidad llena de bendiciones, de bienestar, de salud, uh, de dar gracias uh, en el entendimiento muy consciente de quiénes somos y qué es lo que tenemos. Y desde, desde el punto de vista de nuestras virtudes, ¿no? Uh, yo siempre lo comparo. Cuando hay una situación negativa, personal o, o genérica, digo, bueno, <risa> podría estar peor, ¿no? Podríamos estar como Ucrania en guerra. Podría estar como los 600 millones de habitantes eh, que están migrando en el mundo buscando una posibilidad de vida mejor. Sea desde... Medio Oriente, ¿no? Los sirios o afganos o iraníes, o sea, ahorita la semana pasada leí una noticia que el Talibán prohibía ahora las universidades a las mujeres oficialmente, ¿no? De por sí ya no les gustaba mucho que tuvieran una educación y dentro de lo que los acuerdos de paz que se hicieron para que se retiraran las tropas americanas de suelo afgano Uh, perdón, es Afganistán, no Irán, este, pues era de que garantizaban la educación para las mujeres. Y es algo que me entristece mucho porque pues, le quita la posibilidad a un país, si te pones a ver es muy interesante lo que es y este, esa zona, Irán y Afganistán. Uh, culturalmente, sobre todo en Irán, había mucho que ofrecer, y hago la comparativa, aunque son dos países, diferentes, Pero eh, en o sea, entre shiitas y sumitas, este, que es la bronca genérica. Este, pero bueno, uh, en, en, en sí, culturalmente en Irán, por ejemplo, pues, es lo que era antes Persia, ¿no? pues, era uno de los potentados culturales y este, de las culturas más importantes que hubo mucho tiempo atrás y uh, si te pones a ver también este qué sé yo este económicamente no y uh, y la destitución del emperador de Irán uh, a mí se me hace muy interesante y llegaron a refugiarse aquí en México políticamente visto pero bueno y en Afganistán pues prohibieron como decía la educación por lo menos a lugares más superiores que es su universidad Creo, de hecho, no estoy seguro que la preparatoria también, que lo mucho que pueden llegar a hacer es estudiar hasta la secundaria, pero la intención es de que ni sepan leer ni escribir, o sea, no tengan acceso a la educación y estén condenadas a estar en la casa con los hijos y ya, fin. Entonces, bueno, cuando veo esas cosas o este qué sé yo, sobre todo de ese lado del mundo, donde sentencian a muerte al futbolista iraní uh, por haber participado en manifestaciones y bueno, le imputan no sé cuánta estupidez que nada tiene que ver, que espionaje y demás pero, este y ya, lo más factible es que si lo llegan a sentenciar a muerte, todavía no se da el juicio pero la probabilidad es alta, porque pues ya llevan por lo menos creo que son cuatro manifestantes que hubo uh, que ya los ejecutaron, igual de 22 años, muy jóvenes. Y ahí, indistintamente de la edad y del mujer, hombre, del género, pues órale, lo que quiere hacer ese gobierno, ahora sí, en Irán, es este, pues dar un ejemplo, ¿no? De voy a matar públicamente a esta persona para que nadie se atreva a levantarse contra el gobierno. Y está habiendo una revolución desde hace tres meses en Irán, cultural, digamos, no tanto de levantamiento de armas, pero cultural. Y bueno, pues no sé, este yo creo que ya es tiempo de que cambiemos para bien. En todo el mundo, digo, ahorita toca esa zona, pero... En México no estamos mucho mejor, este... Ahora sí que nuestro señor presidente, nuevamente haciendo gala de su mala diplomacia y mal entendimiento de lo que es la política exterior, uh, se enfoca ahí con el Perú y con España en vez de ocuparse de los problemas reales de México. Pero son distractores, nada más. Y la verdad, México está muy mal en muchos aspectos y yo creo que esto... Esta bomba que se está creando va a explotar en dos años, ¿no? cuando sea la transición de gobierno, aunque lo más factible es que vaya a quedar el mismo partido, morena, como lo fue con el PRI, que creo que piensan que van a poder regir 70 años como lo hizo el PRI. Y ahí va a explotar probablemente la bomba económica y financiera y en diferentes aspectos y ya veremos qué es lo que pasa, pero lo más factible es que vaya a haber nuevamente una devaluación del peso y toda la gente que había progresado hasta cierto grado, pues se una más y la gente que de por sí ya estaba mal, pues su probabilidad de salir del lodo sea mucho, mucho mayormente infinita. ¿no? Bueno, este, pero este canal, aunque es espiritual... Y toco a veces estos temas económicos y políticos, es que tienen que ver, ¿no? es lo que nos, digo, es parte de la vida. Y entonces, aunque muchas veces trato de ser muy neutro y de no meterme, al fin y al cabo, como es mi video, pues sí, <ríe> sí me meto y sí doy parte de mi opinión. Entonces, bueno, puede ser que ahí dos o tres personas se ofendan y no estén de acuerdo con mi punto de vista, pero es el mío, punto y por lo mismo lo externo, ¿no? Entonces, pero en cuanto a presentimientos, sí creo que ya el próximo año debería haber como un cambio al, hacia lo positivo porque ya llevamos mucho tiempo con esta uh, energía tan negativa, ¿no? y yo creo que empezó pues por los, los tiempos más o menos de donde empezó todo el espionaje y demás con Snowden. No sé si se acuerdan, el americano este, que después de todo Rusia les, le dio cabida este, política y refugio. Que también es muy irónico, uno de los países que menos respeta los derechos humanos y que es enemigo de los Estados Unidos le diera este, asilo político. Entonces yo creo que desde esa época tendría que checar, pero yo creo que son como 10 años para atrás, si no más empezó a darse todo este cambio de energía, ¿no? Y ya desde entonces estaba yo hablando de, tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar, ser menos uh, opuestos, ¿no? Y eso es lo que critico mucho en el gobierno actual, como lo fue también en el Brasil, con Bolsonaro, ¿no? Y con Trump, y con Marie Le Pen en Francia, o sea, es, es un fenómeno genérico, no tiene que ver ni con la cultura ni con la región sino simplemente hay esta energía que cada vez es más fuerte que de los, de los puntos de vista extremos ¿no? pero bueno creo que es tiempo de unirnos y llegando nuevamente a esta semana pues te mando bendiciones espero que el trabajo interno que nos toca por hacer todavía en esta semana lo disfrutes y internalices todos los objetivos que te quedan por hacer y es como lo normal ¿no? de que para año viejo y año nuevo estamos en año viejo con los propósitos para año nuevo muy bien te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres y esperemos que el año 2023 sea un año mucho mejor para todos nosotros con mucho amor bendiciones namaste.